Cuando entendí la miseria de las personas Y pude ver el corazón de la gente Cuando me di cuenta que lo importante es el amor Y que sin él no tenemos futuro Dejé de señalar Comprendiendo que no fui colocado para eso Volví a empezar yeah. Estuve peleando con el tiempo Estuve atrapado entre sus centros cada momento agradezco a Dios por estar despierto Tengo pocos amigos, no sé Muchos dicen serlo, lo sé también He corrido mucho, ahora descanso Quise correr de Dios, pero me alcanzo Me quiso acusar mi pasado Tomé cadenas y lo dejé encerrado No escucho voces que dañen mi presente Están bloqueadas y encerradas por siempre hasta de mi sangre. mi sangre. Me cuido de mi propia sombra. He seguido y esta boca no los nombra. Yo sigo al frente y el tiempo se los cobra. Y Cuando lloré en silencio, cuando nadie estaba y la vida me pateaba Tú me diste en tu mano cuando nadie la daba Libre del odio y libre de todo Me siento en paz y me lo has dado todo Me siento en paz, la vida me has cambiado Todo lo negativo quedó en mi pasado Pueden seguir hablando contigo, yo soy fuerte Cuando me hablan de ti, mi corazón late más fuerte Gracias por conocerte, tú has sido Hoy. Toma mi mente y mi corazón Esto es un nuevo respiro Tomado de tu mano, boy Estaba vacío, aquí estoy Toma mi mente y mi corazón Esto es un nuevo respiro y Tomado de tu mano, boy Esto es Merloy Nuevo respiro Lions on the production Tomado mm -hmm. oh. de su so mano